Buen día, ¿cómo va? Eh? Venga, vamos a ver el reportaje. Vamos a montar un puzzle. Eh, le bebé, ¿cómo? ¿Sabes? bien? qué? ¿Un ¿Eh? de la espa? la ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? la va, quité la va, le cero y trabajé, no, no te ¿Eh? Tú me dices que yo. ¿Di hola. Bonjour. Ajá. No. Uh -huh. sí, uh, no, voilà. Se sacó bon <risa> <y> <Wow. risa> <risa> un fecha que yo. Bonjour, madame. Nosotros estamos en el tren de registrar un poco para mostrar a las españolas. Como a las españolas. Sí, que trabajas, que es que fecha que yo es que <tose> y no con pa sa de puselo y no con hepa Ah, pompeo y no con hepa es sabes que es la época de más granpa que hizo un puselo me mentira la la llena la va y no existe plus Y de y Okay. Mateo Mateo, se hace Eh, ¿cómo no llueves? no kit Bueno pues esto es saca agua, básicamente. Está a punto de llenar el primer bidón. Entonces nosotros tenemos nueve bidones y lo tenemos que hacer o, aproximadamente do, do, O sea, lo llenamos dos veces en el mismo, en la mañana. Y con eso nos llega para todo el día. Al día siguiente tenemos que ver el hacer O sea, es claro, con el coche, pues bueno, eh, se quita bastante. No te quita lo de sacar agua, pero sí lo del transporte que pesa un huevo. Oye, no enfada a Mateo. No faspa a Mateo, Let's do el sol. Ah, ah, no. Bueno, chicos. Eh, esto es lo que es saca agua. Un abrazo. Ay, ¡Qué gracioso! Estos son vestidos. ¿Cómo lavan ellos su propia ropa? ¡Le ¡Eh, bebé! ¿Usa pe como? ¿Monami, tú tapes pecomón. ¿Mm? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Mamadou ¿Y tú? Jenas ¿Y tú? ¿Y tú? Jenas Jenas bien Jenas bien,